amigos de Techcetera. Vamos a hablar hoy de historias tridimensionales. Y para eso, hemos invitado a una persona muy especial. A un director, actor, y pues tiene muchos títulos. Él seguramente se va a presentar y nos va a contar un poco más qué ha hecho, porque, pues, los logros son bastantes. Y la idea es Precisamente tenerlo acá para que nos cuente un poco sobre este nuevo formato de historias tridimensionales Y por eso hoy invi hemos invitado a Fabio Rubiano para que nos cuente más Para que nos dé su visión como director precisamente del de Cubo Que eh, ayuda precisamente a explorar historias de una manera diferente De una manera nueva, muy fresca Hemos visto que algunas casas productoras han hecho cosas parecidas, pero pues nada mejor que llegue Fabio y nos cuente cómo lo hizo, por qué lo hizo, y obviamente nos dé su visión de las cosas. Así que aquí lo, lo vamos a estar eh, esperando, él es actor, director, dramaturgo, y hay una serie de historias, hay una serie de modelos para explorar precisamente este tipo de contenidos y sabemos que RCTV está haciendo cosas muy nuevas, ya tiene sus aplicaciones en Android, en iOS, también las tiene en la tienda de Huawei y se dice hay un hash hash que van a llegar también a los televisores, así que esperaremos pacientemente a que nos acompañe Fabio Rubiano, ah y aquí ya está. Precisamente ha llegado y lo vamos a invitar a que se nos una y nos hable de cosas porque es un formato muy, muy interesante, muy chévere. Fabio, Hola. ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Bueno, Fabio, cuéntanos. te conocen, que yo creo que no deben ser muchos. <ríe> eh, ¿Qué has hecho hasta el momento? Y también, ¿cuál es la dinámica de estas historias tridimensionales como las del cubo? Pues el, el digamos, la, la historia es bastante sencilla porque son seis líneas argumentales, o sea, las historias de seis personajes. Uh -huh. eh, cada una tiene una historia, cada personaje tiene una historia de principio a fin. La particularidad es que todas las historias se cruzan. Entonces, cuando tú navegas por la plataforma, puedes empezar con una historia terminar en otra. Si, si escoges ese modo, pero también puedes escoger un modo lineal y, y ver la historia de principio a fin. Tienen unos nombres muy sugestivos, ¿no? Modo la, cronológico, laberinto o reflexivo. Háblanos un poco sobre eso porque, pues según nos dicen, hay 105 cortos audiovisuales, lo cual es bastante... Y no me imagino cuánto se demoraron, cómo lo hicieron y demás. El Sí, tú puedes, como te digo, tú puedes coger la historia de principio a fin. Pero también puedes, eh, per, si quieres, puedes perderte en, en la historia. Entonces pasas de una historia y se conecta a otra. Igual al final de cada clip, de cada corto, los personajes te dicen, sigue con mi historia. Y el otro le dice, no, sigue con la mía. Entonces, cada quien, eh, quien navega, puede decir a qué personaje le hace caso y sigue transitando por la historia. Si en un momento se pierde, pues vuelve al inicio o, o dice no, me voy al, al modo lineal. Y el modo reflexivo es cuando te piden que, si quieres opinar respecto al, a lo que sucede ahí, con quién estás de acuerdo, con quién no estás de acuerdo, qué punto de vista te gusta, cuál punto de vista no te gusta. Súper interesante. Y desde el punto de vista de la tecnología, ¿fue fácil o fue todo un reto? Cuéntanos un poco cómo llegaron ahí. No, nada fue fácil. El, eh, igual tampoco fue, digamos, angustioso o doloroso. Fue un proceso muy, muy atractivo. Cuando empezamos, cuando RTBC lanza la propuesta, nosotros siempre hemos trabajado en el Teatro Petra con, con historias alteradas, con saltos de tiempo, con estructuras eh, a veces tradicionales, a veces más complejas. Entonces cuando lanzan el proyecto era como perfecto para nosotros, nos gustaba mucho ese formato. Entonces pasamos una idea inicial y pues ganamos. Y en ese momento empezó una serie de reuniones, muy, muchas reuniones. Incluso había reuniones muy temprano, a las seis de la mañana, porque el, nuestro, nuestro jefe de interactividad, Arnaud Gifreu, estaba en España. Entonces a veces tocaba en, en unos horarios particulares para que, no, para que cuadraran con los horarios de él en, en Europa. Uh, entonces empezamos a trabajar, yo mando una escena y eso empieza a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse, luego mando muchas más historias, luego mando como la, el, el, la estructura general, eh, a veces la gente no entendía, entonces yo hice una cosa que, que llamé el preci de pobre, porque era como un preci, donde yo iba escribiendo en un tablero las escenas. Escribía como todo en el tablero, llenaba todo, to, llenaba todo el tablero con los bloquecitos de las escenas que iba haciendo y llevaba el celular así de un lado hacia otro, como lo hace el Prezi, pero yo lo hacía con el celular. Entonces lo iba llevando de un lado a otro y ahí ya más o menos como que captaron todas las historias. Después hice un Excel con todas las escenas, con cada uno de los clips y, y en una de las columnas ponía le, el, la línea temporal. Entonces esa línea empezaba a juntar cada uno de los personajes. Entonces en esta fecha, mientras a este personaje le pasa esto, a este le pasa esto, a este le pasa esto y a, este a este le pasa esto. En esta fecha a este le pasa esto, a este le pasa esto, a este le pasa esto. Y sí. funcionó muy bien. El, eh, empezaron a, empezó a hacer todo más claro. Eh, Fabio, el, dime. ¿Qué fue lo más difícil? Porque eso, eso suena pues retador, pero, pero veo que usted lo resolvió de una manera muy simple. Uh, sí, dramatúrgicamente sí, era un reto, pero estaba, estaba clarísimo porque uh, ahí podría manejar, ahí podía manejarlo, Digamos, en ese sentido yo tenía el poder. En realidad la serie sobre mí, no. no es cierto, como dicen los mexicanos, no es cierto. Eh, lo complicado, eh, todo se complicó mucho más con la pandemia. Entonces, uh -huh. teníamos que estar 40 personas encerradas durante mes y medio en un solo espacio. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, listo, tenemos que estar aquí todo el día, ¿cómo hacemos con la alimentación? Entonces el catering lo contratamos, pero qué cantidad de basura que llega y plástico y todo eso. Y en el teatro tenemos dos chefs, uno de escuela, otra también de escuela, pero además que tiene toda la formación en el Pacífico, porque ella es del Pacífico, es del Cauca entonces eh, dijimos ponemos nuestros chefs y cocinamos acá en el teatro porque tenemos una cafetería y, y y entonces la comida era un elemento maravilloso entonces ya resuelto el catering entonces desayunábamos, almorzamos y a veces comíamos dentro del teatro eh, estábamos en pandemia entonces todo el mundo tenía que estar con tapabocas siempre todo el mundo tenía que estar con tapabocas el, el eh, sagradamente lavado de manos, cada media hora pasaba la enfermera y echaba alcohol a todo el mundo. Y los cuidados se hacían insoportables. <risa> no, insoportables no, <risa> sino que nuestra jefa de sala estaba encima de todo el mundo. Póngase bien el tapabocas, lavado de manos, eh, distancia social. Entonces la gente a veces como, uy, qué mamera, pero así tocaba. Sobre todo cuando actores y actrices entrábamos en escena para ya grabar los clips, todo el mundo tenía que estar sin tapabocas, entonces tenía que haber, tenía que haber unos cuidados extremos. Y eso hizo que durante mes y medio nadie se enfermara. Nadie. Buenísimo. Nadie, o sea, hubo unos cuidados insoportables. Y gracias a eso <risa> fue que se logró. Eh, y en el momento de comidas, las comidas eran escalonadas. Uh, entonces todo era todo era muy muy interesante cuando actores y actrices llegaban al set y, y encontraban cada día un nuevo espacio era muy emocionante porque entonces uno la gente entraba al escenario y veía un consultorio y decía es un consultorio a pesar del espacio teatral y a los dos días se encontraban una calle con la con el paso cebra con las cebras y decían es una calle. Entonces, cada vez empezaba a, a encontrar esas posibilidades que tiene el lenguaje teatral de aludir sin ser específicamente ilustrativo. Y eso nos, eso nos parecía muy emocionante. Relaciones de dificultad, por ejemplo, que parecía que iba a ser difícil la comunicación del equipo técnico, del equipo teatral y el equipo audiovisual, porque, porque, porque no queríamos evidentemente que fuera teatro grabado pero tampoco queríamos que fuera lenguaje específicamente cinematográfico entonces llegamos a un punto medio muy rápido yo quería que todos los planos fueran de frente hasta que el equipo técnico audiovisual dijo mire déjeme hacer la prueba con eso tenemos Steady y todo eso y eso se empezó a ver muy bien y el steady <risa> tiene la posibilidad de hacer los planos secuencia sin que haya corte, entonces se sostiene como el lenguaje teatral, porque el teatro es sin cortes, se sostiene es, es, esa, esa esencia teatral, pero teniendo un lenguaje audiovisual. Entonces la relación fue maravillosa. Sí hay escenas con cortes, pero muy poca. Entonces la comunicación fue súper enriquecedora. director de fotografía del mundo audiovisual, nuestro director de iluminación de lo teatral. Un lenguaje perfecto. Entonces había una iluminación donde... Eh, se preservaba lo teatral sin embargo había unos equipos y unas, y, y unas luminosidades que eran necesarias para el registro de las cámaras entonces de verdad el aprendizaje fue maravilloso. Fabio ustedes estaban listos para lo que pasó porque según entiendo la idea vino antes de pandemia pero se les cruzó con esta llegada del COVID, o sea ¿eso ya estaba listo, ya estaba planeado o les tocó improvisar? No, todo fue dentro de pandemia. Todo fue dentro okay. de pandemia. Sí había ideas, sí había algunas ideas que se habían hecho antes para, para otras piezas, pero, pero no, to, todo nos cayó en pandemia. Entonces, sabíamos que teníamos que estar encerrados. Uh, sabíamos que eso, que eso iba a ser así. El eh, improvisar, sí, toca tomar decisiones sobre la marcha. Si sí, cuando no se alcanzó a hacer eh, el plan completo eh, cuando teníamos alquilada la grúa sí, claro. la, grúa, la grúa no funcionó, entonces tocó empezar a replantear las escenas desde otra perspectiva eh, no, tenemos que hacer la escena desde arriba, entonces listo no sirvió la grúa, llévense esa maldita grúa que está <risa> eh, eh, sí, maldita que es el lenguaje de las redes, como decir diablos Diablo, eh, llévate esa maldita grúa de acá eh, y, y entonces instale eh, unos andamios, instale unos andamios y encarámese por allá. Entonces todo eso eh, por fortuna estábamos en el teatro y el teatro si algo tiene es la posibilidad de de, de asumir recursos en a última hora. Por eso digo nosotros construimos casas en una noche. Bueno, buenísimo. Y cuénteme, ¿usted cree que hace cinco años o hace diez con la tecnología de la época hubiera sido posible realizar este tipo de producción? El, eh, el, sí, la producción se hubiera realizado, pero la navegabilidad, si esa palabra existe, sin ser mm, locutor no La de usabilidad no? total. <risa> la saltabilidad. <risa> eh, eh, no hubiera sido tan poderosa como la que como la como la navegación que hay que hay en este momento que es muy sencilla. El gran trabajo que hace todo el equipo todo el equipo de eh, eh, interactivo es eso, hacen un trabajo impresionante porque a ellos les tocó durísimo. Después de que ya teníamos todos los clips grabados, editados, sonorizados, musicalizados, eso subirlo a una plataforma era un era, es un trabajo fue un trabajo muy fuerte. Y la gente se entregó. Y fue un trabajo tan fuerte y tan complicado para que pareciera sencillo. Que en la sencillez es donde está la mayor dificultad. Entonces, hacer que algo sea sencillo es muy, muy. Eh, eh, requiere de mucho trabajo. Y creo que el, el equipo audiovisual lo logró porque la navegación es muy sencilla. Bueno, ¿y cómo llegaron a la idea? Porque hemos visto cosas relativamente similares, como lo que hizo Netflix con Bandersnatch. Pero ¿cómo llegaron a, a algo así y además como tan colombiano? Eh, reuniones y reuniones todo es un equipo de trabajo aquí todos éramos minga desde el equipo de producción desde la iluminación actores actrices proponiendo eso empezaba a, a conjugarse empezaba a conjugarse y se llega a, a este producto final de hecho muchas ideas salen ahí si sí sabíamos que actores y actrices al final de la escena Decían, sigan con mi historia, sigan con mi historia. Ahí había mucha creatividad. Se llega a eso por, por un trabajo en equipo. Ensayo y error, ensayo y error durante el proceso de construcción. Ya cuando llegamos a escena, eh, sí, hay, hay muchas propuestas. Y cosas que, que hay cosas que, que hay que arreglar, que hay que eh, eh, reconstruir. Pero no son, no son grandes gestos, no son gestos muy muy potentes. De hecho, eh, yo, eh, la verdad, es que yo escribo rápido, entonces había escenas que yo decía, esta escena no la vamos a hacer así, vamos a hacerla así, y la cambiaba y se las entregaba a los actores y a las actrices el día anterior. Eh, Casi entonces, en caliente. Sí, en caliente, o sea, la idea se mantenía, pero entonces vamos a cambiar ciertas cosas, entonces se cambiaba la puesta en escena, entonces actores y actrices ya no iban a este lado, sino iban a este lado, entraban y salían por esta puerta y todo. Y el equipo audiovisual estaba muy sorprendido por la capacidad que tenía todo el equipo para adaptarse a las nuevas realidades, para adaptarse a, la, a las nuevas, eh, nuevas coreografías, nuevos movimientos. Y a nosotros también nos sorprendía el equipo audiovisual, porque nosotros cambiábamos toda una escena y el steady seguía perfectamente todos los movimientos casi sin equivocarse nunca. Entonces era gente que, que sabía cada uno sus oficios y eso hizo que, que, que fluyera que fluyera de una manera deliciosa. La verdad fue delicioso. Bueno, Fabio, cuénteme una cosa, porque yo estoy viendo la imagen de fondo y dice temporada 1. La mayoría de, de, de este tipo de historias que son de hipertexto, donde uno elige su propio camino, tienen un final, pero esto por temporada, ¿cómo lo logró? Y además, ¿cuántas temporadas podemos esperar? Todas las que sean posibles. <risa> <risa> Vamos a competir con los Simpsons. <risa> eh, no, sí. El, el, la idea es que sea el cubo, como historias tridimensionales, ver las cosas desde diferentes perspectivas. Ahorita se hizo desde el universo teatral, desde, digamos, como desde un universo teatral que, oh, insisto, no es teatro grabado. Eh, estamos eh, esperando la nueva convocatoria. No, sí, sé que RTBC este año va a ser la apuesta a otra posibilidad, una posibilidad que parte más del mundo audiovisual, pero no puedo hacer spoilers y nosotros uh -huh. esperamos para 2022 tener una una nueva una nueva propuesta, porque este año por recortes o por lo que sea no se hizo la segunda de temporada de este proyecto específico, sino hay uno nuevo que hemos hemos estado conversando ahí extraoficialmente para para, ahí, ahí se plantearon unas ideas y unos proyectos y está funcionando muy bien Sobre temas sensibles también que nos competen a, a nuestras sociedades al día de hoy Bueno, y aquí en el chat están proponiendo que la siguiente temporada se, se grabe en otras ciudades Como Pasto y demás, ¿qué tan factible es eso? Claro, todo es posible Claro, todo es posible, a mí me, me encantaría A mí me gusta el... Uh... Trabajar los espacios cerrados y, y reconstruir los espacios y, y que los espacios tengan otras significaciones. Porque mi formación es eminentemente teatral. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando tú ves el cubo, se nota que el espacio no es real. Digamos uh -huh. que, es, que eso está en un teatro, que no es un consultorio. No tratamos de hacer creer que es un consultorio o que la oficina del fiscal, nuestra oficina del fiscal, ¿qué es? Una mesa, dos sillas y un ventilador, y la sombra gigante de un ventilador, que ni siquiera es un efecto porque el ventilador era gigante. ¿eh? <risa> era de verdad grande. <risa> y la iluminación venía por detrás. Entonces, tú sabes que eso está en un espacio teatral, o, o que la línea Zebra y, esa, y ese poste de luz están en un escenario. Sin embargo, tú entras en la convención y entras en el juego de decodificar ese tipo de lenguaje que se está proponiendo y entonces tú como espectador no estás diciendo ah, pero están en un teatro o en una calle. No, sino que entran inmediatamente en la convención y lo importante empieza a ser el drama que tienen los personajes y las relaciones y los conflictos que existen entre uno y otro. No, no se está, no está primando el, el realismo o el naturalismo por encima del drama. Entonces, eso a mí me parece muy muy interesante de este, de este experimento y por eso no es teatro grabado. Estamos trabajando en este consultorio y a veces se ven las paredes teatrales, a veces pueden aparecer alguna luz o entran y salen elementos que son recursos teatrales y sin embargo tú estás concentrado en el drama de estos personajes y en las relaciones que mantienen. Eh, entonces, eso para nosotros es muy, muy interesante. Y respecto a ir a otras ciudades, claro, siempre y cuando podamos eh, esos espacios volverlos otro tipo de espacios. Entonces, sí, nos podemos hacer al frente de, de las lajas y, <ríe> <ríe> y grabar ahí. Entiendo que es otro espacio. <ríe> ok, ok. Bueno, y, y al mejor estilo de, de la misa voy a hacer un aviso parroquial porque hay alguien que pregunta y pregunta en dónde se puede ver, pues en la plataforma RCTV Play, ¿cierto? Que, que, que está en Android, iOS y en el ecosistema de Huawei. Y pues no sé, Fabio, ¿ustedes han pensado que esto también llegue a televisores? Eh, sí, claro, esto, tiene, esto es susceptible porque los dramas, digamos que pueden ser dramas que suceden en, en la vida cotidiana un drama de acoso lo que sucede en un accidente qué pasa cuando alguien no puede seguir la carrera que quiere seguir cuando usted tiene una deformidad con la que tiene que cargar durante el resto de su vida o cuando tiene una un rasgo físico muy poderoso sí o cuando está ah. en todas partes hay, hay un personaje que es el personaje ficcional que a mí me encanta que es el, el de marina el que hace marcela valencia que tiene como una omnipresencia, que aparece en muchos lados y es como si tú, y en muchas épocas de la historia, y es como si tuviera el conocimiento, un conocimiento más allá de lo que tiene una persona normal. Es un personaje que, que, que a mí me encanta, pues me gustan todos, pero este me parece que es, eh, que es una línea que conecta, es una pauta que conecta y, y que hace que el tejido sea mucho más eh, concreto cuando ella está. Bueno, y... Cuando hablamos de, de ese narrador que, que, que empieza a ser como la vida misma y que además es, eh, puede, depende de la perspectiva como lo mire, o sea, ¿cómo hizo para plasmar eso en, en un medio como Internet? Porque pues claramente la verdad depende de la perspectiva que usted le dé, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día. Sí, es como si esta charla la volviéramos a hacer, pero yo te entrevistara. Eh, exactamente Entonces eh, estaría mi punto de vista Estaría como el punto de vista que yo tengo ¿Qué pasaría si esto fuera al revés? Sí, o, o exactamente hay, hay, hay una escena de, de Bertolt Brecht un, un ejemplo de Bertolt Brecht Que es la escena callejera Y es cuando sucede un accidente en la calle Entonces hay, hay tantas versiones Como número de personas Que sean testigos de, esa, de ese hecho entonces, así mismo tú puedes hacer las cosas. Y hay, y hay un personaje, no en el cubo, sino en el ejercicio, haciéndole una revisión y una actualización a nuestras latitudes, que hay un personaje que es un colombiano que no vio el accidente, pero tiene una versión. Eh, que es una característica. ¿Cómo, cómo nuestra, pasa mucho? Que es una característica nuestra muy particular. Total, totalmente. Bueno, y cuénteme un poco sobre cómo piensan monetizar o a qué piensan llegar con esta producción. Ah, no, no, otra RTBC ya nos pagó. Sí. <risa> ya eso quedó. <risa> ok. Eh, ya, ya nos pagó y es una, es una plataforma, RTBC es una, es una entidad, eso está adscrita al Estado, es, eh, entonces no puede cobrar. El. Eh, entonces, Buenísimo gente, para los usuarios O sea, todo el mundo lo puede ver La gente navega cuando quiere Cuantas veces quiere Totalmente gratis eh, <risa> Entonces sí, es una plataforma Abierta, libre Para que la mayor cantidad de público La, la, la vea eh, Bueno Fabio y, y algo que todo el mundo pregunta Es la, la segunda temporada ¿Para cuándo? Porque usted dice que están trabajando En otro proyecto, pero ¿y esto? ¿Dónde queda? 2022, 2022 hacemos. Listo, no, buenísimo. Oiga, yo sé que usted es un tipo muy ocupado y realmente le agradezco por este espacio y espero que nos lea, ¿no? Que vaya a cero también. Claro, por supuesto, ya ahí estoy siguiéndolos. Estoy <risa> muy muy interesado, muchísimas gracias por por fijarse en esto. Claro, Por, sí. por hacer ruido alrededor de este proyecto que de verdad nos emociona mucho y nos ha traído muchas, muchas satisfacciones. Bueno, pues espero tenerlo para que nos hable de la segunda temporada en, en 2022. Nada que hacer. Por supuesto. Muchísimas Listo. gracias. Buen día para todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.